Continuando con el módulo de la máquina de inducción monofásica y bifásica, vamos a ver la máquina monofásica propiamente dicha. Ya discutíamos en los aspectos generales que la máquina de inducción monofásica produce un campo magnético pulsante. Eso lo podemos ver en la figura, en donde el devanado principal produce campo sobre el mismo eje de la trabajo. Entonces, si alimentamos esta máquina con una fuerza magnetomotriz de forma de onda cuadrada, se producen dos campos magnéticos, uno a secuencia positiva y el otro a secuencia negativa. Y es lo que llamamos un campo pulsante. Entonces, la forma de la fuerza magnetomotriz se mantiene constante, pero la magnitud varía en el tiempo, proporcional a la corriente inyectada instantáneamente. La fuerza magnetomotriz producida por esta máquina es pulsante. Se mantiene la forma en el espacio, pero varía su amplitud en el tiempo. Un campo pulsante se puede descomponer como dos campos rotantes con velocidades contrarias. Y eso lo podemos ver en la, en la ecuación número 9, en donde la fuerza magnetomotriz se ha descompuesto en tiempo y en espacio. En donde vemos que el producto de estos dos cosenos se puede descomponer como la sumatoria de cosenos de la suma de A más B y de A menos B. Que es lo que me produce la secuencia positiva y la secuencia negativa. En la figura 3. a regresar un momento a la figura 3. Vemos... ¿Cómo la composición de esas dos fuerzas magnetomotrices rotatorias de sentidos de giro contrario e iguales en amplitud, en amplitud producen un campo o una fuerza magnetomotriz pulsante? La descomposición de la fuerza magnetomotriz pulsante en dos fuerzas magnetomotrices rotantes, iguales y contrapuestas en su sentido de giro, permite obtener un circuito equivalente de la máquina de inducción monofásica Mediante la modelación de redes de secuencia. Cuando una máquina o cuando las fuerzas magnetomotrices rotantes tienen la misma amplitud de la fuerza magnetomotriz pulsante. Las fuerzas electromotrices generadas por cada una de las fuerzas magnetomotrices rotantes es la mitad de la fuerza magnetomotriz total de la bobina de la máquina. Durante la condición de arranque, es decir, es igual a 1, no existe par eléctrico en la máquina debido a que la componente de secuencia positiva es igual y contraria a la componente de secuencia negativa. Es decir, la sumatoria del par de secuencia positiva y de secuencia negativa es igual a 0. Las dos redes de secuencia en esta condición son iguales y debe circular la misma corriente por cada una de ellas, lo que impide que la máquina pueda arrancar. En un campo pulsante, las redes de secuencia deben ser conectadas en serie para garantizar la igualdad de corrientes y la superposición de las fuerzas electromotrices. Los parámetros de cada red de secuencia deben ser la mitad de los parámetros de la bobina, para producir la mitad de la fuerza magnetomotriz de la máquina en cada secuencia cuando el rotor está detenido. Eso nos permite obtener el modelo que vemos en la lámina, en donde hemos dividido el rotor en dos partes conectándolo en serie, uno en secuencia positiva y el otro en secuencia negativa. En la figura, ambos rotores, el de secuencia positiva, bueno, los modelos, mejor dicho, del rotor en secuencia positiva y secuencia negativa están relacionados con el deslizamiento de secuencia positiva. Por eso el número 2 que relaciona el deslizamiento de secuencia positiva y de secuencia negativa. Tienen la mitad de los parámetros del rotor, es decir, la mitad de la dispersión y la mitad de la resistencia del rotor en ambos modelos. Entonces las componentes simétricas bifásicas permiten determinar el circuito equivalente de la máquina de inducción monofásica. Conectando una fuente monofásica a la fase A de la máquina bifásica se obtiene la siguiente condición de contorno, en donde la tensión está definida como B y la corriente en la bobina donde no tengo fuente es directamente igual a cero. Aplicando las transformaciones de redes de secuencia, al igual que hicimos en el caso de la máquina trifásica, podemos pasar estas dos condiciones de contorno 11 y 12 al mundo de las secuencias, donde B más más B menos es igual a raíz de 2B, es decir, la tensión pico de alimentación, y la, la corriente de secuencia positiva y negativa son iguales. De las ecuaciones 3 y 14, aplicando la transformación inversa de componentes simétricas, obtenemos la ecuación 15, en donde la tensión de alimentación es igual a la suma de las impedancias de secuencia positiva y secuencia negativa para un deslizamiento dado entre la mitad de la corriente aplicada la expresión 15, es idéntica al, al circuito equivalente que veíamos en esta lámina. De esta forma, el razonamiento intuitivo utilizado para obtener el circuito a, a partir de la descomposición de fuerzas electromagnetomotrices pulsantes en fuerzas magnetomotrices rotantes queda demostrado. Si el rotor no está detenido, las impedancias de secuencia positiva y negativa son diferentes. Pero si el rotor está detenido, ambas impedancias son iguales y por eso no se produce par de arranque. Al aparecer una diferencia de tensión de secuencias y en los campos magnéticos rotatorios de secuencia positiva y negativa, la superposición de los dos campos magnéticos, rotatorios y contrarrotatorios producen un campo pulsante. Si estos campos rotantes difieren de amplitud, se obtiene un campo magnético elíptico. En el eje magnético de la bobina, el campo elíptico se obtiene, obtiene su máxima amplitud y a 90 grados su mínima amplitud. Es decir, en esta lámina tenemos la representación de lo que es un campo pulsante en color verde, mientras que tenemos los dos campos magnéticos rotatorios que producen el campo elíptico verde, uno de secuencia positiva que corresponde al azul y el otro al de secuencia negativa. Esta composición de los dos círculos de distinto tamaño produce un elipse Recordemos que un elipse no es más que una figura geométrica, o mejor dicho, el círculo es una elipse donde el eje mayor y el eje menor son iguales y son iguales al diámetro. Es decir que un círculo es una elipse degenerada o degradada. Cuando el rotor de la máquina está detenido, las dos fuerzas magnetomotrices son iguales y los pares se neutralizan. Si existe una velocidad en cualquiera de los dos sentidos, el campo pulsante induce fuerza electromotriz en el rotor. Esta fuerza electromotriz fuerza la circulación de corrientes por el circuito, creando un campo magnético que refuerza una de las dos componentes y debilita la otra. Es decir, si la máquina se encuentra detenida, puede girar en cualquiera de los dos sentidos dependiendo de una fuerza externa aplicada. Entonces, en la última gráfica vemos, en la siguiente gráfica, vemos los dos pares. El de secuencia positiva en color azul, mientras que el de secuencia negativa lo tenemos en color verde. Y eso nos permite obtener la curva roja que no es más que el par eléctrico en función del deslizamiento de la máquina. Entonces vemos que el modelo de la máquina de inducción monofásica se obtiene de la superposición de los modelos de secuencia positiva y secuencia negativa en serie. Que cada modelo tiene la mitad de los parámetros que producen la fuerza electromotriz del rotor. La máquina de inducción monofásica no puede arrancar por sí sola debido a que en ese punto con deslizamiento es igual a 1, los pares tanto de secuencia positiva como de secuencia negativa son iguales y contrapuestos. Que el campo elíptico lo podemos modelar a través de dos campos de secuencia, uno de secuencia positiva y el otro de secuencia negativa, ambos campos rotóricos. Los invito ahora a continuar con el último tema de, este, de esta serie de videos de la máquina de inducción bifásica y monofásica, donde discutiremos cómo resolver el problema del arranque de la máquina de inducción monofásica. Gracias por su atención.